Si yo empiezo a emprender hoy, ¿cuánto tiempo crees que puedo tardar en ganar mis primeros 2.000 euros? Fingudos, fingudas. ¡A nuevo <risas> episodio. Hoy estoy aquí con, con Pablo. y Estamos en Tenerife y cuando estaba volando a Tenerife le he dicho, Pablo, mucha de la gente que me sigue es como tú, es decir, bueno, ahora contarás un poco cómo, cómo estás pero gente que quizás está haciendo algo que no le gusta, que bueno a pesar de que todo aparentemente vaya bien, no está haciendo algo que le apasione y por tanto no le, no le permite vivir la vida que quiere, y le he dicho, mira, te voy a coger 30-40 minutos, el tiempo que haga falta me avasalla esas preguntas porque seguramente sean muchas de las dudas que mucha gente tiene y que, y que no puedo responder o incluso que no me pueden preguntar porque les da como cosa, tienes 40-30 minutos para hacerme todas las preguntas que quieras. Y cuando digo todas es todas. Facturación, dinero, vida personal, sin censura. Pues genial, Dani. ¿Estás preparado para el avasallamiento de preguntas de Pablo? Estoy un poco, estoy un poco excitado. <risa> bueno, pues eh, Dani, te cuento un poco eh, mi testimonio actual, mi, mi situación actual. Eh, bueno, Trabajo para una multinacional como empleado, tengo mi contrato eh, fijo, indefinido. Lo cual, pues parece algo uh -huh. bueno, algo que busca la mayoría de gente, algo que, bueno, pues eh, lo que te va a dar estabilidad en la vida. Pero en eh, mi caso no es al 100% así. ¿Por qué? Porque no me conformo con, con esto. Eh, yo eh, imagino mi vida de otra forma, de otra manera. Y bueno, al conocerte a ti más eh, personalmente como amigo, pues eh, la verdad es que me genera esa envidia muy sana y digo, oye, pues. Eh, qué bien tenerte como amigo, porque, porque in, intento que, que me eches una mano a, a que me hagas ver el camino un poquito más, más claro y que, y que aportes tu, tu experiencia. Entonces la primera pregunta, vamos a empezar por el inicio. Alguien que está en la misma situación que yo, pero quiere eh, emprender, que no sabe cómo, que tiene eh, eh, la mente llena de ideas. Uh -huh de un batiburrillo ahí que se crea de, de emociones de todo tipo, en el que tienes las ganas, tienes muchas ganas, pero no sabes cómo. ¿Por dónde empiezo? Vale. ¿Por dónde empiezas? ¿Te refieres a...? ¿Por dónde empiezo a crear mi negocio digital? Correcto. Bien. Lo, lo, lo primero de todo, y un poco como yo lo baso, es... Y aquí creo que tú aplicas muy bien. es Dani, ¿cómo empiezo a crear mi negocio digital? Pues algo que, que, que, que es muy claro es, desde el sofá de tu casa, desde, rodeándote con las mismas personas, con los, amigos, con los mismos amigos, nada nuevo va a pasar. O sea, es muy loco pensar que haciendo lo mismo van a ocurrir cosas distintas. Entonces, ¿por dónde empezaría yo si volviese a empezar de cero? Empieza por, hostias, cambiar tu entorno, asistir a eventos que antes no asistías, a registrarte a cosas que antes no hacías, porque es ahí cuando, cuando pues quizás no es el primer evento que vas o la primera nueva relación que haces, pero quizás a la tercera o a la cuarta, sí. Entonces... Para mí, sobre todo, si pudiese resumir el por dónde empieces, está en movimiento. No, no te quedes como parado, está en como estás haciendo ahora, tío. Estando aquí, en Tenerife, en un evento de emprendedores, para mí ya es un paso muy importante. Genial. Eh, sí, bueno, en ello estoy. Y de hecho, estamos aquí en Tenerife, donde, bueno, que gracias a, a tu invitación, que venimos a, a un evento donde uh -huh. asistes como, como referente. Y para mí, eh, tanto personalmente como profesional, es un orgullo, así que felicidades por ello. Y lo segundo que te quería preguntar, eh, ya sé que tengo que estar en movimiento, estoy empezando, ¿cuánto? Te he preguntado cómo y ahora te pregunto cuánto. ¿Cuánto dinero hace falta para empezar a emprender en, en un negocio digital? Aquí yo lo divido en dos cosas, tiempo y dinero. Es decir, tú cuando empiezas un negocio digital o inviertes tiempo o inviertes dinero. ¿Cómo invierto tiempo? Inviertes tiempo formándote, capacitándote. Eh, venga, pues, pues en vez de, eh, por ejemplo, te lo llevo a mi caso, ¿no? de los negocios online. Pues si para llegar a más gente tengo dos opciones, que es contactar uno a uno a esas personas invirtiendo mi tiempo, o tengo la opción de, a través de publicidad, invierto uno, dos o tres euros. Entonces, al final, puedes invertir, puedes empezar invirtiendo cero. O sea, hay gente, por ejemplo, en la incubadora de lanzamientos, que ha invertido Cero. Es decir, lo único que invirtió es en la capacitación. Como por ejemplo el caso de David, que el tío de... Dani, no sé qué hacer, tío. Lo único que quiero es ese estilo de vida, pero no sé qué hacer, no sé qué es lo que me gusta. ¿Qué hizo? Aprendió la incubadora la habilidad de hacer lanzamientos, hizo su primer lanzamiento y facturó 3.500 euros en su primer lanzamiento. ¿Y él qué hizo? Fue invertir tiempo. Entonces, algo importante es, inviertes tiempo o inviertes dinero. Porque con cero euros también se puede empezar, tío. Genial. Pues me gustaría empezar con cero euros. Pero en el caso de que tenga que hacer una inversión, ya sea en publicidad o en empezar, o en eh, nutrirme la base de formación, porque uh -huh. eh, imagino que será necesario, ¿qué me recomiendas en...? Eh, o sea, ¿cuánto me recomiendas invertir en ello? Yo lo que, lo que te recomiendo antes de empezar a invertir en publicidad, antes de empezar a invertir en redes sociales, antes de empezar a, a, met, a, a meter gasolina a ese coche, lo que yo te recomiendo es que construyas un Ferrari. Es decir, que inviertas en una formación que a ti te, haya, te haga aprender una habilidad que puedas utilizar en el tiempo. Que esa habilidad te permita, en mi caso han sido los lanzamientos, que te permita generar ingresos recurrentes y sin límite. En mi caso han sido los lanzamientos, el tuyo puede ser cualquier otra cosa. Si yo te tengo que recomendar algo, pues te recomiendo lanzamientos. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me funciona y es lo que vengo yo haciendo. Pero hay cientos de cosas fuera que te van a permitir eso. Pero mi, mi, mi consejo sería, aprende una habilidad que esté demandada. Exacto, ahí, ahí es donde, donde me encuentro, en el punto en el que me encuentro, digamos intentando buscar eh, o enfocarme en algo que realmente me guste y vea que puede tener proyección a futuro. Entonces, ¿qué me recomiendas? Porque como yo imagino que habrá muchísima gente a la hora de buscar ese gusto que todavía no he encontrado. Es decir, me voy a enfocar en esto, que es lo que me gusta. Vale. ¿Vale? No, sé cómo, no sé cómo llegar a ese, a ese me gusta, esto, voy a por ello. ¿Cómo llego hasta ahí? Uh -huh. Yo creo que al principio, y te hablo en mi caso personal, ¿no? que dices, joder, no sé lo, qué es lo que me gusta. Es que yo empecé haciendo cosas que no me gustaban para generar ingresos. Para generar dinero. Y ahora que tengo dinero, gracias a que tengo dinero, hago cosas que me gustan. Es como el, el, el pez que se muerde la cola. Entonces, quizás al principio vas a hacer cosas que no te gustan. A mí al principio, no, no sé, no me gustaba eh, hacer la publicidad, pero, pero tuve que aprender a hacerlo. Entonces, quizás, no sé si la pregunta sería ahora el, el buscar algo que me guste o no, sino, hostias, pues, ¿cómo quiero enfocar mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y habrá cosas en el camino que unas te gusten más y otras te gusten menos. Perfecto, apréndelas, delégalas y sigue. Vale. Y bueno, una vez que ya hemos entrado en, en el mundo de, por ejemplo, los lanzamientos, uh -huh. el emprendimiento en general, ¿cómo contactaste con tu primer cliente? ¿Quién fue, si se puede saber, o si no, no pasa nada? Y ¿cómo fue esa primera conexión? Y si conseguiste eh, venderle, en este caso. Espectacular pregunta, tío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 Produciendo. Y, y aquí, de aquí aprendo dos cosas. Es decir, la primera, tío, es que ahora, por ejemplo, si tuviese que empezar de, de cero a los alumnos, o sea, ya no tienen que pasar por todo el, ese proceso de no sé con, cómo contactar, no sé por dónde querías contactar, no, ya tienen su paso a paso, su plantilla, su todo, que eso sí que les da la seguridad de hacerlo. Yo en mi caso no tenía ni puñetera idea, tío. No había visto a nadie que lo hiciese, no sabía cómo contactar, qué, qué, qué email, no sabía nada. Uh -huh. Los alumnos de la incubadora tienen todo pasito a pasito. Y la segunda cosa, tío, es antes de meterte en hacer cosas grandes, en, en voy a crearme mi página web, voy a crear... Empieza por algo pequeñito, tío. Es decir, empieza por, por joder, pues, venga, pues, está bien, no tienes página web, pero empieza por, por cosas diminutas, no. tío. Contactar a un cliente, proponerlo esto a una persona, a tu amigo, a alguien de tu entorno. Porque si empiezas por algo pequeñito, habrá un día donde todo sea grande. Así espero que sea, en tu caso, en el mío, y en la de la gente que nos esté viendo ahora mismo. Y, y nada, que te quería preguntar, eh, a raíz de todo esto, eh, imagino que las redes sociales son un, una clave eh, dentro de, del mundo digital, tanto marketing como lo que sea, el mundo digital. Eh, alguien como yo, que tiene nada muy pocos seguidores en Instagram, muy pocos seguidores en, en TikTok, eh, ¿cómo, ¿cómo empiezo a incrementar para pues, tener eh, más visibilidad y tener más contenido. Está bien, pero creo que la pregunta es errónea. Porque no tienes que ser más visible, no tienes que, que conseguir más likes. Además, te puede ocurrir justamente lo contrario, tío. Que por querer más likes, más seguidores, más reproducciones en tu vídeo, tu ego te juega una, una mala pasada y diga, hostia, si esto te da más likes, te da más seguidores, tengo que seguir haciendo esto. Ya, pero, pero eso no te va a permitir crear tu negocio online. Yo ahora mismo podría ir a Instagram, quitarme la camiseta, bajarme los pantalones, hacer un vídeo, una foto y tendría 10 veces más lo que tengo, yeah. de likes, de reproducciones. Pero eso, tío, me va a ayudar a crear mi negocio online, que es al final lo que me permite vivir la vida que quiero. El poder viajar, el poder llevarme ahora el mes que viene a mi padre a Nepal, ¿me va a permitir eso? No. Entonces, antes de crear contenido, debes pensar en, vale, ¿qué es lo que tengo yo que ofrecer a esas personas? Es decir... Si mi producto está relacionado con viajes si lo que yo voy a ofrecer a vender, asesorías, me da igual lo que sea, está relacionado con el contenido que subo, está perfecto. Si no lo está, hay un problema, tío. Hay una falta de coherencia. No vas a poder crear tu negocio online. Vale. Eh, bueno, ahora mismo se me ocurre, eh, como has dicho anteriormente, eh, tu entorno es, es muy importante para ti, de la gente que te rodeas, de quien has aprendido, de quien sigues aprendiendo. Uh -huh. eh, ¿Qué recomiendas? En, en este aspecto? O sea, ¿cuál es el entorno que favorecerá que tu, tu emprendimiento vaya por buen camino? Pues esto es, es muy simple, es decir, al final crear tu negocio online o no depende en gran parte del entorno. Uh -huh. Y ahora que estamos aquí en Tenerife, tío, por ejemplo, no, tú no, si plantases un cactus en el centro de Madrid, no saldría. Si tú llegas con las semillas de cactus y la plantas en el centro de Madrid, no sale. ¿Por qué? Porque no está en el entorno adecuado. Sin embargo, si vas con esas mismas semillas y la plantas en el desierto, va a crecer. ¿Por qué? Porque tiene un entorno favorable, el entorno te potencia. Tío. Hay una frase que me gusta mucho que es, somos la media de las cinco personas que nos rodean. Si tú estás rodeado de gente que factura 500 euros, 600 euros, que tiene una vida de mierda, que, estás, que no le gusta lo que hace, tú vas a ser el siguiente. Tú vas a ser el siguiente. Pero algo importante aquí, y esto... Me, me, me va a doler decírtelo, pero es sí es... Si tú quieres añadir un nuevo entorno o, o añadir nuevas personas a tu vida, tienes que quitar, tío. Porque para llenar nuevos huecos tienes que quitar algunos que ya hay. Y eso significa tener que decir adiós quizás a esos amigos que, que no te aportan nada. O tener que rechazar muchas cosas que antes dabas por supuesto. Bueno, eh, considero que estamos en ese, en ese cambio en el los? cual, eh, por supuesto... Eh, tanto tú como en este caso también Ruth, eh, eh, que la conocí hace nada, pero ya parece que, que somos amigos desde hace un montón, eh, me, me transmitís una positividad eh, enorme, que yo creo que ese es el entorno eh, adecuado, eh, pero ¿de dónde salen esas ganas y esa positividad que tenéis? ¿Cuál es la pregunta? Sí. Las ganas, o sea, yo os, eh, me inspiráis muchas ganas de seguir trabajando, del de, día a día, de, oye, pues hoy te has levantado, no sé si a las 7 de la mañana, uh -huh. y, y a las 9 ya habías tenido dos, tres reuniones. ¿De dónde sacas esa fuerza interna y esas ganas de crecimiento? Hmm. Yo creo, porque yo un poco me baso en, en, en cuando yo, por ejemplo, estaba trabajando en el Burger King, ¿no? Digo, joder... Digo, si yo cuando me levantaba, tío, no, no, no quería ni vivir, digo, ay, tengo que levantar y tengo que hacerme desayuno para ir al trabajo. Pero cuando tienes un, un, un para qué, cuando haces algo que te gusta, cuando haces algo que te motiva, que... Tío, en mi caso, que me hace brillar los ojos, como es el caso de, la, de tener la incubadora de lanzamientos, hostia, vas chutado por la vida, tío. Vas y no es cuestión de pasta, ¿eh? O sea, no es cuestión de, de, de dinero, tío, yo, joder... O sea, no es que sea millonario, pero, pero, pero económicamente me va muy bien y podía permitirme meses, años sin trabajar... Pero la ilusión, tío, las ganas por hacer lo que haces, creo que es lo que me hace, por pues eso, despertarme con ganas, con decir, venga y es eso. Te lo pregunto más que nada porque en, en mi situación sí que veo primordial eh, eh, tener ese cambio de, de actitud y por eso te pregunto, oye, ¿de dónde salen esas ganas de levantarte a las 7 y, y ponerte a, a hacer lo que te gusta, en este caso tu trabajo? Pero ¿sabes que es lo mejor? Que tu actitud depende de ti, Pablo. Es decir, tú puedes decir, oye, por mis cojones me levanto hoy a las 7, o por mis cojones hoy medito, me por mis cojones hoy hago el... O sea, depende de ti, no depende de que X empresa te contrate o no, depende de ti la actitud. Bueno, ya metiéndonos un poquito más en preguntas en cuanto a cifras, eh, bueno, primero de todo, ¿crees que tengo un buen perfil emprendedor? En vista general, por lo que me conoces, personal y profesionalmente. Aunque no me dedique a... a nada de... ¿Cómo saber si alguien es un buen emprendedor o no? Y te voy a poner el ejemplo del incubador lanzamientos, tío. Uh -huh. Hay gente que accede al incubador lanzamientos que tiene más o menos dinero, más o menos tiempo, más o menos hijos, más mayor o más pequeña. Y al final, la puñetera diferencia entre las personas que logran crear su negocio online y las personas que no lo hacen, tío, es el compromiso. Es el hambre. No es el dinero, no es el tiempo, es el... El, el grado de compromiso. Yo en tu caso, tío, y lo que has hecho de venirte a Tenerife, a un evento de emprendedores, que por circunstancias súper personales tengas que volverte a mitad del evento y dices, me da igual, esto no es un problema, me voy, me vengo en el mismo día, que son tres horas ir, tres horas volver, y estoy aquí en el, emprendedor, en el evento porque estoy uh -huh. comprometido conmigo, eso es hambre, tío, eso es compromiso. Entonces, indudablemente que te veo capacidades. Bueno, gracias a... A tus palabras, y nada, ya se nos está yendo un poquito la luz, pero como te decía eh, la pregunta de las cifras que, que te he mencionado anteriormente, si yo empiezo a emprender hoy, ¿cuánto tiempo crees que puedo tardar en ganar mis primeros 2.000 euros, que puede ser un salario ¿Mm? quizás medio en, en España? Es, es una pregunta o sea, que a pesar de que me gustaría responderte con certeza, te estaría mintiendo. O sea, en la por ejemplo, tienes gente que, que, que tarda tres semanas en conseguirlo, uh -huh. con el lanzamiento tipo call, o gente que tarda dos meses y medio. ¿Por qué no lo sé? Porque depende mucho de ti. ¿Cuánto tú le vas a dar? ¿Cuánto tú le vas a aplicar? Entonces, no es algo que puedo, que puedo darte con franqueza. Ahora bien, lo que sí te puedo decir es que si sigues la metodología, o si, o, si, o, si, o si sigues el paso a paso, habrá un momento, no sé cuándo, en que eso pase. Porque es inevitable, tío. Pues muchas gracias, Dani. Muchas de nada, Paulito. Nada, tío. Eh, gracias por tus consejos y espero que en nuestra siguiente entrevista, que espero que haya otra, hablemos eh, acerca de... Cifras, mi... números, de emprendimiento, de negocios online. Ojalá, ojalá. Ojalá sí. sea así. Venga, despide, despide esto, que nos estamos quedando sin luz. Pues nada, chicos, eh, gracias por vernos, por seguirnos, seguir, por supuesto, aquí al, al crack de Dani. Y nada, esto simplemente ha sido, no sé si una entrevista, es una charla entre, entre, entre amigos, ¿vale? Pero mi testimonio es, es real, es el que os he contado al principio, y a donde quiero llegar también es, es real.